Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Aquí están nuestros titulares. Noticias del del Mundo, información veraz y confiable. En el nuevo informe que han entregado las autoridades prorrusas en el Donetsk dan cuenta que la federación ya controla casi el 50% de Bank El enemigo realiza cada cierto tiempo varios intentos de contraofensiva. Pero todos quedan truncados y el enemigo sufre pérdidas significativas de personal y equipos. De vez en cuando, unidades dispersas del ejército ucraniano intentan replegarse de la ciudad de Artyomovsk, debido a que los caminos están bajo el control de fuego de la artillería rusa. El Ministerio de la Defensa de Kiev reporta la destrucción de un bombardero de primera línea sub-24 de la federación que fue derribado cerca de Bakhmut. Periodista Simon Hearst dice que ante la inminente derrota de Kiev contra Rusia, vaticina que se pudiera presentar un escenario en donde el ejército del norte pudiera intervenir directamente en el conflicto. Embajador ruso en Estados Unidos lanza preguntas incómodas para el Pentágono luego de conocerse el incidente del dron que el mismo departamento de la defensa lo echó al agua en el Mar Negro después de acusar a Rusia que con sus casas Su-35 intentaron derribarlo. Mañana del 14 de marzo de 2023 la fuerza aeroespacial rusa detectó el dron mk 9 mientras sobrevolaba el Mar Negro cerca de la península de Kirimá y se dirigía hacia la frontera de Rusia. El aeronave no tripulado volaba con los transportadores apagados y violando el área delimitada de conformidad con las normas internacionales para realizar sobrevuelos en el espacio aero internacional. El presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patruchev, ha dicho que lo sucedido con el dron del País del Norte confirma la participación de esta nación en el conflicto entre Rusia y Ucrania y agregó que la parte rusa va a intentar recuperar los restos del avión no tripulado como prueba de estas afirmaciones. Escuchemos al funcionario ruso. No sé si podremos recuperarlo, pero tenemos que hacerlo y definitivamente lo haremos. Espero, por supuesto, que tengamos éxito. Respecto al dron estadounidense, Washington afirma que no están participando en las hostiles. Esto es una confirmación más de que están directamente involucrados en estos eventos en la guerra. Rusia aguarda por los 2, sorpresa bajo la manga y fuertes revelaciones de un funcionario ruso sobre las desventajas de los tanques alemanes. Arrancan ejercicios marítimos de China, Rusia e Irán en el Golfo de Oman. Corea del Norte confirma sus nuevos disparos y asegura intensificarlos. Putin y el presidente de Siria, Bashar al Assad abordarán relaciones Siria-Turquía en conversaciones en Moscú en la última jornada en el Kremlin. Estas y muchas más informaciones en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Hola, ¿qué tal? Saludo especial para todos. Hay mucha información que se está reportando en las últimas horas. Gracias por estar con nosotros. Desde Kiev han dicho que van a tratar de resistir y que no van a ceder ni un centímetro de tierra en Arteomox donde se libran las más feroces batallas en las últimas horas pero todo indica que vienen horas cruciales y que al parecer no le favorecen a las AFU y sí a la estrategia que viene utilizando los grupos Wagner no lo estamos diciendo nosotros pero sí lo estamos informando y aquí tratamos de mirar los dos puntos de vista según un representante de Donetsk, por lo menos eso es lo que ha dicho Jan Kangin, que es asesor del jefe interino de la República de Donetsk, que es Denis Puchilin. La cosa está tan difícil para el lado ucraniano que allí han tratado de replegarse en como pueden, pero son blancos de la fuerte artillería que implementan los grupos de asalto. Y muchos eh, soldados están tratando de huir a otros puntos para repeler el avance ruso, pero lo complica aún más el estado del tiempo. El barro que hace difícil el tránsito de los carreteadores y como no pueden llevar consigo el equipo y los vehículos, que son presa fácil de los radares y la artillería rusa les toca abandonar y alejarse del campo de fuego a pie por lo menos eso es lo que está reseñando este funcionario en las últimas horas que ha dicho que la iniciativa en el frente la tiene el ejército ruso en varios puntos esto pasó hace pocas horas. Un bombardero sub 24 de primera línea habría sido derribado cerca de Bakhmut, al parecer perteneciente a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia. Todo indica que el avión realizaba ataques a puntos estratégicos ucranianos cuando fue alcanzado por un misil eh, lanzado desde un sistema portátil antiaéreo cuando volaba desde el este y a baja altura. Se sabe que el piloto logró eyectarse, pero se desconoce el destino del de piloto de la federación. Ojo al dato que está revelando el Pulitzer Simon hers quien fue el que reveló los datos de que el norte estaba inmerso en los al al stream 1 en el báltico ojo a lo que ha dicho en las últimas horas y este llamado se debe tomar con mesura y se le debe prestar la debida importancia no descarta o para él no es descabellado que la administración demócrata pueda intervenir en el bajo el amparo y apoyado por el bloque militar una de, los principales, una de las principales vías de suministro es la carretera de Chasovyard a Bakhmut o artiomox este punto según los medios eslavos está a punto de tomar el control total, estamos hablando del ejército ruso, se sabe que este punto está bajo el asedio de los grupos Warner y la aviación suministrada por el ejército ruso para el grupo de asalto, lo que obligó a los altos mandos ucranianos en las últimas horas a hacer que La situación en esta zona es bastante complicada por la estrategia que estaban utilizando los grupos de asalto en distintas direcciones y este punto es uno de los que está bajo fuego por los Wagner contra las AFU para tratar de tener el control de esta única ruta de las fuerzas ucranianas para su retroalimentación armamentística. Según los expertos, si se llegase a caer Yasub en mano de los Wagner, se complicaría la situación para más de 20.000 pacientes apostados en Bakhmut, que contra la infraestructura del grupo paramilitar que colabora con las fuerzas rusas, el envío de equipos municiones y la llegada de los reservistas se complicará mucho más y todo porque la orden desde el Kremlin es no dejar respirar a los movilizados ni dejar que se reagrupen para que tengan tiempo de realizar la contraofensiva desde Bakhmut contra las tropas rusas y los Wagner que están allí combatiendo en la última hora se sabe que el asentamiento de Salis está bajo el control de las fuerzas rusas. Según Avia.pro, Yedbeni Prigosin anunció que el asentamiento de Salinskoye, ubicado al noreste de Bakhmut, quedó bajo el control del ejército ruso. Según el fundador de las PMC, Wagner, el control de este asentamiento se está ampliando el medio ambiente de Artyomors. Por el momento, se sabe que las unidades de las fuerzas rusas lograron afianzarse en el territorio de este asentamiento. Sin embargo, se desconoce qué dirección continuarán. El movimiento de de las fuerzas rusas. Hay que aclarar que este asentamiento es relativamente pequeño según los datos del 2001, pero sin embargo, la expansión de la zona, el control lo permite al menos cambiar las posiciones del ejército ucraniano hacia el oeste y minimizar la probabilidad de acciones de contraataque por parte del ejército ucraniano. De otro lado, siguen calientes las tensiones por el tema del de dron MQ Riper, que supuestamente dice. Unidos, Rusia intentó derribarlo con dos casas Su-35 que lo interceptaron cuando estaba volando cerca de las fronteras de el país eslavo. El embajador ruso en Washington hizo la siguiente pregunta luego de conocerse en estos hechos. ¿Qué hacían los drones estadounidenses a miles de kilómetros de su país? El embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, expresó este martes en declaraciones a la prensa que los aviones y barcos estadounidenses no tienen nada que hacer cerca de las fronteras rusas. Es la información que en estos momentos eh, estamos recopilando de fuentes eslavas, en donde dice que el funcionario expresó este martes en declaraciones a la prensa que los aviones y los barcos del norte no tienen nada que hacer cerca de las fronteras rusas. La respuesta es obvia. Según Anatoly Antonov, están recopilando información de inteligencia que luego utiliza el régimen de Kiev para nuestras fuerzas armadas y nuestro territorio, afirmó al ser preguntado sobre la incursión del dron MQ-9 Riper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre el espacio aéreo del de Mar Negro. En este contexto Antonov preguntó cuál sería la reacción del norte si un dron ruso apareciera cerca de Nueva York o de San Francisco. Estoy seguro de que el ejército estadounidense actuaría de forma inflexible sin permitir una brecha en su espacio aéreo o marítimo, aseveró. Percibimos cualquier acción en la que utilice en armas y equipos estadounidenses como abiertamente hostil, resaltó el embajador recordando que Washington ya ha suministrado a Kiev ayuda a militar por el valor de 33 mil millones de dólares. También indicó que está más que claro que es el norte quien está llevando la situación hacia una escalada deliberada cargada de riesgo del conflicto armado directo. El alto diplomático concluyó que es importante que las líneas de comunicación permanezcan abiertas y ha dicho también que Rusia no busca la conflicto y aboga por una cooperación pragmática en interés de los pueblos de nuestros países. Recordemos, la mañana de este martes, un dron de vigilancia y reconocimiento MQ-9 Riper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos violó las restricciones temporales impuestas al uso del espacio aéreo sobre el Mar Negro, según el Ministerio de la Defensa de Rusia. El dron se dirigía hacia el espacio aéreo ruso con los transpondedores apagados y perdió el control tras realizar una brusca maniobra perdiendo altitud hasta estrellarse en el agua. Los cazas Sub-27 que despegaron al detectar la aeronave no entraron en contacto con el dron y tampoco hicieron uso de sus respectivos equipos, aclaró el organismo. Por su parte, el Comando Europeo de Estados Unidos informó que dos cazas rusos Sub-27 interceptaron el dron de forma arriesgada y uno de los aviones colisionó con el MQ-9 la hélice del vehículo aéreo no tripulado, por lo que las fuerzas del país norteamericano tuvieron que derribar el aparato en aguas internacionales. Y ojo, porque esto es lo que está diciendo un senador del país norteamericano, Linsen Graham, se refirió al derribo del de dron y ha dicho que, bueno, debemos decirle, no nombrar Rusia, pero el mensaje es directo para el Kremlin. Si se acercan a otro avión tripulado que sobrevuele aguas internacionales, su avión será derribado y esto lo dio a conocer el demócrata Chuck Schumer. Esta interceptación fue tan peligrosa y tan descarada que la Fuerza Aérea de Estados Unidos se vio obligada a estrellar su dron en aguas internacionales. Es otro acto imprudente del presidente Putin y su ejército, y quiero decirle al señor Putin que detenga este comportamiento antes de que sea la causa de una escalada involuntaria. Como ustedes saben, amigos, ya los Leopard 2A6 están allí en Bakhmut, los que ha enviado Polonia. Falta el resto de Alemania que está por llegar, pero ojo a este dato porque nos parece súper interesante. Un funcionario militar de las Fuerzas Rusas, se me pierde el nombre, ok, aquí está. Es el jefe de misiles antiaéreos del Comando de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Rusa. Hablo de Sergei Katalev y ojo a lo que está diciendo el funcionario de la Federación. Y es un mensaje directo a Alemania, a la OTAN y a Polonia. Cito textualmente. Los Leopard no están preparados para enfrentarse en totalmente al ejército ruso. Son presa fácil y muy rápidos para ser detectados utilizando el ejército ruso, las cámaras termográficas y Katalev nombra que los tanques Leopard 2A6 tienen una serie de desventajas y según Katalev habla que los sistemas de propulsión aunado con el contraste de la radiación térmica los hacen vulnerables a los radares de artillería rusa y hace énfasis el militar ruso en que las fuerzas de la Federación poseen un gran número y en cantidades de radioboniómetros de calor y detectores infrarrojos, con lo cual, palabras más y palabras menos de Catalev. La información la estamos extrayendo de un canal especializado de una red sobre cómo Dice Catalev que Rusia posee una gran cantidad de que tienen cámaras termográficas que serán utilizadas para la detección inmediata de lo par justo cuando entren en batalla y serán pulverizados es la advertencia que hace este funcionario en las últimas horas arrancan los ejercicios marítimos de China Rusia e Irán en el Golfo de Oman. se trata de la tercera edición de los simulacros Security Bond que ya se han realizado en 2019 y en 2022 según la AFP las fuerzas navales de China, Rusia, Irán y otros países realizarán maniobras marítimas conjuntas en aguas del Golfo de Omán del 15 al 19 de marzo, informó este miércoles el Ministerio de la Defensa chino. El Ministerio detalló que Pekín envió a las maniobras un destructor de misiles guiados NANIN. Según la cartera de la defensa, los ejercicios ayudarán a profundizar la cooperación práctica entre las armadas de los países participantes, demostrar aún más la voluntad y la capacidad de mantener conjuntamente la seguridad marítima y construir activamente una comunidad de destino marítimo compartido e inyectar energía positiva en la paz y la estabilidad regional, reza el comunicado publicado por la Cartera de la Defensa de China. Corea del Norte ha confirmado nuevos disparos de misiles y asegura intensificarlos. Corea del Norte confirmó que el domingo lanzó dos misiles de medio alcance hacia el mar de Japón y enfatiza que va a intensificar sus pruebas defensivas, según ha informado el miércoles la agencia norcoreana de noticias KCNA. Las autoridades norcoreanas han afirmado que dichos proyectiles alcanzaron con precisión el islote de Pi, situado en la costa de Corea del Norte a 611,4 kilómetros de distancia. El comandante de la unidad responsable del simulacro, dijo que el enemigo ciertamente será destruido en la lucha y expresó su determinación de aumentar aún más la intensidad del entrenamiento reza en informe. Pyongyang lanzó el domingo pasado dos misiles de crucero estratégicos desde un submarino que recorrieron una distancia de mil kilómetros y volaron durante 125 minutos hasta apuntar a sus blancos en el mar de Japón. Estas imágenes son del presidente Vladimir Putin de Rusia, en donde prueba un simulador de vuelo en un helicóptero en una fábrica de aviones de Rusia. El presidente Vladimir probó este martes un simulador de vuelo en helicóptero Mi-171A2 durante su visita a una fábrica de aviones en la ciudad rusa de Ulan-Ude y sobrevoló la urbe. Las imágenes muestran al mandatario sentado frente a los controles poniéndose en auriculares y haciendo despegar la aeronave. El equipo simuló el vuelo de un helicóptero a distintas horas del día durante su visita a la planta. El mandatario conoció los aparatos que se producen en la fábrica y habló con los trabajadores. Entre otras cosas, el jefe del estado señaló que. Que su país fortaleció ampliamente su soberanía económica en el 2022, diciendo que Rusia superó el año pasado un hito muy importante en el desarrollo y que es el resultado más importante del 2022, incrementando enormemente la soberanía económica. Y vamos a cerrar con esta noticia que no es menos importante porque el presidente de Siria, Bachar al-Assad, y el presidente Putin se reunirán. Van a tener conversaciones sobre Siria y Turquía en conversaciones en Moscú. Bashar al-Assad llegó el martes en una visita oficial acompañado de una nutrida delegación de ministros. El presidente sirio Bashar Arasat, el presidente ruso Vladimir Putin, estarán reunidos en una información de TAS. Abordarán las relaciones Damasco-Ankara en las conversaciones en Moscú dijo el periodista eh, del Kremlin, Dmitry Peskov. Sin duda el tema de las relaciones entre Siria y Turquía se abordarán de una u otra forma, dijo el portador, respondiendo a una pregunta sobre cómo serán las conversaciones entre Rusia y Siria y que afectarían la probabilidad de una reunión de Assad con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Según Peskov, los jefes del Estado discutirán las relaciones bilaterales y la solución de la crisis en Siria. Entonces, en primer lugar discutirán las relaciones bilaterales, luego la cooperación en el arreglo sirio como tal, con énfasis en la soberanía absoluta y la integridad territorial del país, señaló Peskov en las últimas horas.